Buongiorno cari amigo da Pablo El día de hoy, doy un saludo a todas las personas que nos guardan de este canal a todas las personas que se han inscrito y a las que ya son inscritas un grandísimo saludo aunque aprovecho para darle un saludo a Francesco Francesco, ¿qué cosa hacemos hoy? hoy hacemos abdomen, abdomen voy a hacer 7 minutos para elaborar el abdomen andamos a bruchar, vamos a diventar el abdomen live vamos a botar con la pancha, vamos a mantenernos tónico y firme, porque el estate está arribando, no solamente por el estate, aunque por la salute. porque la salud es belleza, y la belleza es salute. ese abdomen va a rimaner en un abdomen, la la la la lai, toda la gente a ver el cuerpo bello, pero nessuno quiere pagar el precio, todo en cuesta vida si quiere eh, hay que, si vole, empeño, sacrificio, constancia, constancia, ok? y tú el giorno de hoy, tú le vas a meter un poquito de voglia y costanza y disciplina yo este circuito que hago hoy, te lo consiglio que tú lo fayas al menos de 2 a 3 volte a semana, ok? eso me da un poquito el, el sole. vamos a meter, vamos a meter mis mi, mi, mi occhiales, mi occhiale, ok? prepárate, prepárate, que vamos a iniciar nuestro ejercicio per bruciar el abdomen y diventarlo tónico como una chocolate sí, ta, ta, ta, ta, ta. son un poquito de pero piado piado ir reuniendo mi objetivo ok, vamos a iniciar, voy a colocar mi timer vamos a fare, será un, un laboro corto pero intenso 30 segundos de, de laboro y con 10 segundos de recupero solo 7 minutos. ¿Va bien? 7 minutos. ce la facciamo. el timer, el timer. Ok. Se inicia. 4, 3, 2, 1, 0. Mountain climber, mountain climber. ¿Cómo se hace esto? Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Mountain climber. Posiciones. Falo siempre. A tu ritmo, a tu ritmo, el pie más se alza de perra, el pie más se alza de perra. <risa> Nuestro próximo ejercicio, vamos con el plan. Postura. Respira profundo. próximo es... Oh uh -huh. multimodal uh -oh. Tú lo repites de una vuelta con este ejercicio. se la habíamos fatta, se la habíamos fatta, tu a casa lo repite al menos de 2 a 3 volte a 3 volte cuando lo fai un giorno, fai en el giorno 2 3 volte y así te 3 voltes, gracias a tutti por guardar este canal, si tu ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, de cuore, Pablo.